deje de enjuiciar a los líderes dirigentes indígenas que pensamos diferente. Lo que intentan es establecer el gobierno porque saben que no nos va a ganar las elecciones del 2013. Si ellos son 3.000, 4.000, nosotros tenemos 40.000, 50.000. En 2019, en octubre, bajo el gobierno de Lenin Moreno, nombrado su sucesor por Rafael Correa, pero que hizo una política descaradamente neoliberal que, que llevó...